Hoy vamos a decorar un bonito marco de fotos Vamos a utilizar la técnica del craquelado y la técnica del decoupage Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela Para empezar vamos a desmontar el marco y nos vamos a quedar solamente con la parte delantera Voy a empezar pintando con pintura a la tiza el marco la pintura latiza tiene la característica que no necesita ninguna imprimación podemos aplicarla directamente sobre cualquier superficie si vas a utilizar pintura acrílica te aconsejo que apliques primero una capa de gesso o imprimación una vez seca la pintura voy a utilizar un craquelador este concretamente de la marca Acrylex y es un craquelador de un solo componente es decir Solamente tenemos que aplicar este producto para que se produzca el craquelado. Pintamos toda la superficie que habíamos puesto de color marrón con este craquelador y lo dejamos secar. Es aconsejable dejarlo secar completamente. Yo lo dejaré dos o tres horas. Una vez seco el craquelador, vamos a aplicar una capa de pintura por encima. Yo he elegido el color Sahara, es pintura acrílica. Aplicamos con mucho cuidado porque no debemos de pasar dos veces el pincel por el mismo lugar, ya que así arrastramos el craquelador. Así que el pincel muy cargado de pegamento, pinceladas cortitas y no pasar dos veces por el mismo sitio. Una vez que hayamos pintado todo el marco, lo vamos a dejar secar. Y mientras seca vamos a preparar la servilleta para el decoupage. He elegido esta tan bonita con fondo blanco y unos ruiseñores y unas flores de almendro. Quitamos las dos capas blancas de detrás y con un pincel con depósito de agua voy a ir recortando las flores por separado y las ramitas para hacer la composición. Las servilletas con fondo blanco son perfectas para hacer trabajos sobre cualquier superficie que tenga color. En este caso tenemos el marco que es color vainilla, pero como la servilleta es blanca no vamos a tener ningún problema con el color del fondo. Y aquí tenemos el marco que ya ha secado y fijaros que craquelado tan precioso. Ahora vamos a hacer la composición con la servilleta. Vamos a ir colocándola... Para pegarla con el pegamento de decoupage Una vez colocada la servilleta en su sitio Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta Con pinceladas suaves, sin apretar El pincel muy cargado de pegamento Y las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera De esta forma vamos a ir decorando todo el marco Vamos a ir colocando las flores Y aplicándole pegamento por encima Una vez seco el decoupage, vamos a aplicar una capa de barniz para proteger el trabajo. Una vez seco el barniz, vamos a volver a montar el marco y a dejarlo ya terminado. Y aquí tenemos terminado nuestro precioso marco de fotos para regalar. ¿Qué te parece? Que es súper bonito.